Segundo de Crónicas, Capítulo 19 Una vez que Josafat llegó sano y salvo a su casa en Jerusalén, Jehú, hijo de Ananí, el vidente, salió a hacerle frente. Le dijo al rey Josafat, «¿Por qué ayudas a los malvados? ¿Por qué amas a los que odian al Señor? El Señor está enojado contigo por eso. Aún así, has hecho algunas cosas buenas» como destruir los postes de acera en todo el país, y te has comprometido sinceramente a seguir a Dios. Josafat siguió viviendo en Jerusalén y una vez más viajó entre el pueblo, desde Berseba hasta la región montañosa de Efraín, para animarlos a servir al Señor, el Dios de sus padres. Nombró jueces en todo el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, les dijo a los jueces, tengan cuidado con lo que hacen como jueces, porque no buscan la aprobación de la gente, sino la aprobación del Señor. Él es quien está con ustedes cuando dan su veredicto. Así que asegúrense de tener reverencia por Dios, obedeciéndolo y haciendo lo que Él quiere, porque Dios no permite ninguna clase de injusticia, favoritismo o soborno. Josafat también nombró en Jerusalén a algunos de los levitas, sacerdotes y jefes de familia para que actuaran como jueces respecto a la ley del Señor y para que resolvieran las disputas. Debían tener sus tribunales en Jerusalén. Les dio estas órdenes, deben honrar a Dios y actuar con fidelidad y total compromiso. En todos los casos que se presenten ante ustedes de su gente que vive en otras ciudades, ya sea que se trate de un asesinato o de violaciones de la ley, los mandamientos, los estatutos o las sentencias, deben advertirles que no ofendan al Señor para que el castigo no caiga sobre ti y tu pueblo. Si haces esto, no serás considerado culpable. Amarías... El sumo sacerdote tomará la decisión final por ti en todo lo relacionado con el Señor. Y Sebadías, hijo de Ismael, jefe de la tribu de Judá, en todo lo relacionado con el Rey. Los levitas servirán como oficiales para ayudarte. Sé firme y que el Señor esté con los que han hecho lo correcto.